Hola, soy Mar Barrios y trabajo en la Biblioteca de Estudios Sociales y de Comercio de la Universidad de Málaga y junto con mi compañera Clara Pérez os traemos un curso que os será útil para la elaboración de futuros trabajos de investigación. El curso es totalmente online. Os vais a encontrar con tutoriales explicativos y ejemplos de las bases de datos con contenidos más específicos en trabajo social, así como de los portales de revistas científicas relacionadas. Para cada una de las bases de datos, os proponemos un ejercicio para practicar lo visto en los tutoriales. Eso nos permitirá valorar lo que habéis aprendido y si superáis el curso. Además, os hemos preparado un cuestionario general sobre todos los contenidos. El curso se divide en módulos que se irán abriendo de manera escalonada. Si tenéis dudas o comentarios, planteadlos en los diferentes foros de debate de cada tema o enviadnos un correo electrónico. Bienvenidos al curso y adelante.